de estar con ustedes nuevamente. Hoy lunes 30 de julio del 2018, ya culminando el mes e iniciando esta semana. Gracias a Dios por darnos la oportunidad de compartir nuevamente con ustedes. En nombre de todo el equipo de mañana, muchísimas gracias. De inmediato presentarle a mi querido amigo, nuestro favor. Compañero Francis Rodríguez Francis. Gracias Fulvio, buenos días buenos Feliz días día del Padre nuevamente A todos los padres al Padre Celestial, darle las gracias Porque nos permite la luz De este nuevo día a todos Y que nos ayude a desenvolver en él Es un pedido que hacemos en este inicio De semana laboral, yo soy Francis Rodríguez Y agradecido también de ustedes Porque nos permiten cada mañana Entrar a sus hogares a través del canal 10 De Telenor, Telenor una empresa De vanguardia pero sobre todo comprometido con información precisa y veraz. Esto es de mañana e iniciamos dos horas de contenido, de análisis, e, e, e informaciones noticiosas e entrevistas, como siempre, de lunes a viernes de mañana. Gracias Francis, gracias a Telenor que nos empalma con todo el Nordeste a través del Canal 10. Desde la provincia de Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta la provincia de Samaná, la provincia del mármol, las ballenas orobadas y las playas blancas. También al canal 14 con la novia del Atlántico, Puerto Plata, al canal 41 con la olímpica Ciudad de la Vega y a Sánchez Ramírez a través del canal 42. Para todo Moca, provincia de España, de la provincia de los presidentes, gracias a Televiaducto, canal 17 y también para unirnos con el Cibao, con todo el Cibao y la línea, Canal 43, Ciudad Corazón, Santiago de los Caballeros. Y para todo Estados Unidos, en el 1014, en diferido, a través de Canal a las 11 de la mañana, estamos transmitiendo en directo para todo Estados Unidos y para todo el mundo, telenor.com.de. un abrazo fuerte a todos los dominicanos que hacen honor... ...a su terroño querido... ...en otras latitudes del globo terráqueo... ...hoy le tenemos contenidos nacionales... ...locales e internacionales... ...con interesantes comentarios... ...análisis y todo el acontecer... ...en este mundo globalizado... ...mañana tendremos la visita... ...y la presencia... ...del destacado político... ...Guido Gómez Mazara... ...en el... ...sección del café caliente... ...estará con nosotros... ...intercambiando diferentes temas... ...de acontecer nacional e internacional... ...de inmediato vamos a compartir con ustedes ...el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMET ...que para el día de hoy nos dice... ...que una vaguada en altura... ...está sobre nuestra geografía nacional... ...pero no presenta mayores campos nubosos... ...en todo el cielo de República Dominicana... ...grandes concentraciones de polvillo de Sahara estarán atravesando nuestra geografía hoy y mañana, por lo que se espera que las posibilidades de lluvia sean mínimas. Debido a esto, se pueden ocurrir eh, pequeños chubascos en las zonas eh, orográficas de nuestra cordillera central, zona fronteriza y la zona noreste. No obstante, a nivel nacional, las posibilidades de lluvia estarán reducidas al mínimo. También decirle que hoy será un día muy caluroso por la temporada del año y también por la presencia de polvillo del Sahara. La Oficina Nacional de Metrología recomienda no exponerse a los rayos de sol por tiempo prolongado de 11 de la no. mañana a 4 de la tarde, vestir ropa ligeras, preferiblemente colores claros, no eh, eh, eh, perdón, ingerir mucho líquido para contrarrestar la deshidratación. A las personas envejecientes, aquellos que tienen alergias respiratorias al polen, al polvillo, aquellos que tienen problemas respiratorios, a los niños, favor mantener todas las precauciones del lugar. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir altas temperaturas en California hay un fuego que no se apaga, está totalmente descontrolado, ha afectado más de 16.000 hectáreas. Estamos hablando que este fuego tiene ya una cobertura de más de 200.000 tareas. Hay más de 1.600 eh, familias que han sido desplazadas por este gran fuego que sucede en California, vientos muy calurosos, muy calientes. Y el bosque seco Ha provocado Que este fuego en California Se haya salido Totalmente de control Todas las autoridades están empeñadas En poder apagar este fuego Bueno, aquí en República Dominicana ingiera Muchos líquidos y evite deshidratación Estas son las condiciones del tiempo Que nos van a regir El día de hoy Bueno, gracias Fulvio por la Por el informe y esperamos que Caramba, nos dé un, un aliciente la temperatura que no sea tan fuerte como en los últimos días. Sí. Y tú dices que va a ser bien calurosa. Hoy y mañana. Hay, hay mucha presencia por polvillo de Sahara, por encima de 70 micrones por metro cúbico. Bueno. Esto puede llegar a, a 120 mañana. Bueno, lo importante de este eh, momento es que sepamos todos qué hacer en el día y cómo abordar las salidas que tenemos, si es al campo, si es en la ciudad, si es caminar, porque el trabajo nos eh, coloca en distintas situaciones, puesto que el informe del tiempo nos permite saber si llevar sombrilla, bueno, hay que llevar sombrilla no solamente por el agua, también por el sol. Sí, y porque muchas vas... personas que tienen alergias, otras que tienen afecciones respiratorias, deben de tomar toda la precaución. Bueno, ayer, el día de ayer, se celebró el Padre, Espero sí. que todos hayan tenido un espacio de familiar y de reflexión. A nosotros los hijos nos compete entonces ahora. Es la etapa de ser los responsables, de cuidar y de acompañar a nuestros padres. Así Aquellos es. que no lo tienen, que en algún lugar de, del cielo ven desde arriba los pasos de su familia. Y ayer pasaron un acontecimiento importante para la República Dominicana. Fue saltado al, al Salón de la Fama Coppertown eh, Vladimir Guerrero, el tercer dominicano del béisbol eh, de esta disciplina. Y qué bueno, qué presencia, qué dignidad, qué qué hombre, cuánta qué, sencillez, cuánta sencillez, qué honestidad tiene este hombre, cómo representa a la juventud dominicana, al pueblo dominicano, junto a Pedro Martínez, junto a Juan Marichal, los tres lo tenemos vivo, qué y, bueno, qué suerte. Y advertía... Y los tres con una personalidad muy parecida, sí, eh, y adver, de entrega, de sí. servicio social Y hace referencia a que estar presente en un próximo dominicano que se perfila... Que es David David Ortiz. Da, sí, sí. Y que ya de, luego de cinco años está siendo eh, baloteado, como dice. Sí, claro. Para la nominación. Sí. Eso es importante: que dominicanos en el béisbol, en el deporte. Y también. Del, de los dominicanos, eh, oh. logren este tipo de oportunidad. Y la República Dominicana, obviamente, cada vez que se salta un gran pelotero nuestro. ...se pone en el mundo... Sí. ...todos lo estamos viendo... ...otra cosa que sucedió... ...ayer... ...fue la gran parada del Bronx... ...la gran parada dominicana... Así es. ...en Estados Unidos... ...dedicada a la serie 56... ...a, a San, San Francisco, Francisco de Macorís... Macorís ...Provincia Duarte provincia también... Duarte. ...todo lo que tenga que ver con San Francisco de Macorís... ...la provincia Duarte... ...y este desfile de la cultura... ...del folclor dominicano... ...y folclor franco macorizano los talentos franco-macorizanos y de toda la dominicanidad en Estados llevado Unidos. Llevado allá. Llevado allá y compartido también con los que están allá, que mantienen su pedazo de tierra de su país allá con ellos y, y comparten esa tradición. Fue algo espectacular eh, poder presenciar lo que nos quedamos aquí, ¿verdad? Y poder ver eh, eh, estas destacadísimas actuaciones de... Nuestros dominicanos En la gran parada y, del Bronx en Nueva Y decirle York. que Telenor Transmisión oficial De la parada dominicana en el Bronx Vemos imágenes Como voz de la mañana Nos tiene preparado Un recuento De esta afectividad de ayer Que es esa imagen Que ya vemos en pantalla Y Con los talentos dominicanos Desfilando en todo la Gran Concord, que es una avenida muy conocida y muy concurrida. Y la 170 en el 70 Street de ahí fue que se inició... Bueno, ahí vemos a Yanir Solguín, a Emil Peralta, eh, que está radicada Yanir Solguín en Estados Unidos, pero es un talento que inició aquí en Telenor. Sí, sí. Y eso es importante, que, sea ya, que ya está ubicada en Estados Unidos y allí también eh, despliega. Y qué, y, y qué bueno resaltar la dominicanidad y mantener estos lazos vivos con la diáspora dominicana de Nueva York, donde hay más dominicanos sí. en, en, en la actualidad. Estamos hablando que hay cerca de dos millones de dominicanos en toda la urbe norteamericana. Ahí está Roberto espe Neri. Especialmente en... En el Bronx, en Brooklyn, Mira, en Manhattan. Pero bien concurrido, qué en bueno. En Jersey, sí, bien concurrido. Un compartir bien interesante, donde se dieron cita eh, los mejores talentos dominicanos, artistas dominicanos, y también eh, se pudieron ver cómo se resaltan los valores patrios, cómo llevamos dentro la patria, aún teniendo allá 10 años, 15, 20, 30 años, nos mantenemos eh, aferrados a nuestra patria. No, eh, si hay alguna imagen de la delegación franco-macorizana y sobre todo de autoridades que participaron, que viajaron desde aquí hacia Nueva York, al Bronx. Wow, qué guira ese símbolo eh, del merengue! No había visto una guira tan grande. Pero creo que la están distorsionando <risa> en esa forma, porque la correcta guira tiene un tamaño más manejable ya. que esa guira que parece una torre gemela. Será para que la tengan que ver obligatoriamente, Será. que es parte del merengue dominicano. O una expresión de decir que el merengue eh, eh, no se pierde, se mantiene. Esa música, ahí estamos Canal América, que fue uno de los canales que transmitió directamente para todo el mundo, también Teleunión y canal oficial Telenor. Telenor, que sí. eso es importante, que nuestra marca... Eh, Telenor esté presente y sea la que ha llevado la, las incidencias de todo lo que es desde la preparación y cada año ya tiene varios años siendo la, el canal. Mira cómo está de transmisión eso, es eh, precioso, un ambiente muy festivo, qué bueno, qué bueno que dominicanos se reencuentren en un espacio público, en otra en otra urbe, en la urbe de Estados Unidos, que han decidido vivir allí y que tienen vivo cada año la parada dominicana del Bronx. Mira el orden que hay ahí, la limpieza que hay ahí. Claro. Que una de las cosas principales es eh, el orden de un equipo que mantiene eso y también un equipo que mantiene la limpieza. Eh, eso tiene que ser entregado a la ciudad limpiecito otra vez. Si bueno, no allí las reglas de, de ornato y limpieza son muy estrictas. Sí. Y la gente sabe que tiene multas si lo comete. Y hay de, del que le ponga y distorsione una plantita de esas que están sembradas ahí. Y por eso se ponen las descripciones del área que se va a apostar las personas uh -huh. y por donde va a pasar el desfile. Ahí vemos la, las incidencias... Pero hay algo que, como te decía en principio, quisiera ver si es posible, si ahí está la delegación franco-macorizana, porque en el día de ayer yo hice una pregunta en, en el medio del, de las redes sociales, que porque me encontré que habían, estaban todos allá. Oye, alcalde, hay una delegación grande allá. Contralora, gerente financiera, regidores, el presidente de la sala. Por el ayuntamiento está todo allá. Parece que se mudó a la Gran concorda. Parece que sí. <ríe> Oye, Francis, esta actividad que viene siendo ya una tradición, eh, resalta los valores de la República Dominicana, también la producción, resalta nuestros productos principales, como el cacao eh, y otros, también resalta... Eh, ese lazo que hay de la diáspora dominicana con, con su país de origen, porque las remesas son la principal fuente de ingreso que tiene República Dominicana ya llegando, sobrepasando los 5 mil millones de dólares eh, anuales y eso viene a estabilizar a lo que es eh, la macroeconomía en República Dominicana, imagínate si esas remesas dejan de fluir entraríamos nosotros a un colapso económico sin precedentes. Es decir, que la estabilidad macroeconómica nos las están dando ahora los dominicanos de allá. Porque el tren productivo de aquí, to, ahí estamos con Eddie Febles, eh, eh, perdón, eh, como que, eh, Febles, que es el coordinador de la gran parada dominicana en, en el Bronx, y él siempre ha estado organizando esa gran parada, siempre ha estado dando eso. Pues te decía, Francis, que esa diáspora dominicana tenemos que agradecerle a diario, constantemente, sí. lo que ha hecho con todos nosotros, lo que hace también con cada uno de nosotros. Y vemos la solidaridad tan enorme que siempre quien puede llevarse uno de sus familiares se lo lleva. Ahí está Roberto Neri, en la... Animando, animando, de toque de queda, sí, sí, <ríe> un toque sí. de queda, así es. Tremendo. Y esa, eh, esa oportunidad que se les da a la República Dominicana y sobre todo a San Francisco de Macorís, es una proyección, es un mecanismo de proyectar y qué bueno que se tomen en cuenta y que se vayan tomando en cuenta cada ciudad eh, de, de grupos de ciudadanos dominicanos que están radicados allí, de las distintas ciudades del país. Alcanzar Excelente. los 100, me imagino que su meta sería alcanzar los 154 municipios. Los municipios. Por lo Con menos ellos, 32 provincias, ¿verdad? Bueno, en este caso se... 32 provincias, pero me imagino que el plan de FEPLE sería la del mayor porque eh, la representación dominicana, creo que hay personas de todas partes del país en Estados Unidos claro, viviendo. Claro, claro, No creo que hay un municipio que se quede. Inclusive hay municipios que de, se les fueron todas las mujeres. ¿Cómo va a ser? Sí, y quedaron prácticamente solas sin mujeres. ¿El municipio? Sí ¿Y dónde es eso? <risa> pues eso es peligroso Luego te digo Se fueron a otras latitudes Eso es peligroso se Pues fueron, seguro el embajador norteamericano le gusta ahí a Estados Unidos Bueno, vamos porque a escuchar un no contacto Buenos días Buenos días Buenos días, Buenos días. Eh, de, de, de Miguel Martínez Quiero estoy llamado para felicitar a los desastre de la Y Bien. felicitarnos como dominicanos nosotros también Así es Viva del esfuerzo mancomunado. Así es. Pero sí. además, quiero quiero hacer una preguntita a ustedes. ¿Se han enterado ustedes de la realidad que se ha dado con la evaluación que se está haciendo a los maestros, directores y demás para lo que es la, la, los incentivos a aplicar, incentivos que han sido vigilados, que han sido robados, es que no hay explicación? Yo soy director ya jubilado y tengo que evaluar a un cúmulo de maestros que pasan por evaluar. Intenté la semana pasada, y no pude evaluar un solo maestro, no podía acceder a la plataforma, porque la plataforma está en el piso, la plataforma se intenta, se cae, y no hay, no hay modo, no hay respuesta. E incluso una directora llamaba y expresaba en medio que ella fue a la institución que encargara de hacer la evaluación que de fideces, y que de hecho le dicen que eso es un asunto del departamento de informática del ministerio y ahí no hay explicación ninguna. O sea que ha sido un fiasco la evaluación con tantas instituciones responsables y serias que existen, con una base, con una plataforma fuerte, que en dominicana existe. Entonces sería bueno que ustedes como comunicadores, como personas que investigan sí. este caso, se pongan en contacto y que le den para ver si le dan una explicación clara y que pueda, que pueda llegar a la población. Franco, una pregunta, como... profesor. Una pregunta, profesor. También yo le quiero hacer una eh, Francis. Esta evaluación, ¿desde qué fecha se tenía previsto? ¿Hasta qué fecha? Bueno, la evaluación la evaluación la fueron postergando. Yo, particularmente, entregué los maestros todos de la Escuela de Labor, evaluados el 12 de diciembre de 2017 para aplicar en enero. Debió aplicarse antes los incentivos. Sin embargo, a uno le aplicaron ya marzo, abril, mayo, pero le aplicaron ese mes con la promesa de que sería retroactivo. No llega retroactivo, pero hay unos 15.000 entre entre docentes, eh, eh, maestros, eh, eh, una cantidad de directores, que, administrativos que no se le aplicado y que supuestamente se, se, va, se van a evaluar para aplicar o ha sea aplicado en ese mes. O en agosto, pero al final no se puede hacer nada, en la plataforma nada se funciona. Ha sido un fiasco. Profesor. Profesor, usted como director, ya pensé, eh, como director, ¿a qué se debe que los maestros tengan una evaluación docente a la excelencia tan baja que no llega ni a un 3%? Bueno, eso tendría que ver, tendría que, que expresarlo los que dirigen el proceso evaluativo. Pues yo te puedo decir que tengo maestros muy buenos y yo como tal le doy la evaluación correspondiente. No todos están en el rango de excelentes, muchos muy buenos, otros buenos. Pero ellos son los que han dado. ¿Por qué no desaltan lo bueno, bueno? Sino que les la parte más. Entonces, una media entre, entre lo excelente, lo muy bueno y lo bueno que queda. Entonces lo que se ha hecho es tratar porque hay una trama, usted puede entender, hay una trama que es para hacer ver que el maestro dominicano, ahora si, si te dijeran oh, a ti mañana, ¿cómo hizo el maestro? ¿Cómo llenó la evaluación que se le aplicó? ¿Cómo la, la, la, la llenó? Malificísima, porque tú intentas, intentas, intentas aceptar al sistema y el sistema nada que responde. Mañana pueden decir que el maestro no sabe manejar la, la computadora. Para, para llenar su evaluación y, llenó de, y su desastre. Mas, sin embargo, es que tú no puedes hacer. Tú intentas con uno y inmediatamente se cae. Y es a nivel de todo el país. Pero tristemente, estamos solos. Ellos se encargaron de destruir la despedida, la absorbieron. Y hoy no tiene nadie, más no tiene que defienda, Esa es la realidad. Muchísimas gracias. Gracias, gracias por su gracias comentario y a la vez su denuncia. Hay dos cosas ahí graves. Sí. Y es eh, desmantelar la ADP y, y es un plan para hacer quedar mal a los profesores, de acuerdo a las palabras de el director Miguel, el profesor Miguel. Bueno, es una situación que William va a tener que responder también. Como el ADP la que ADP, también debe darle seguimiento. De ADP, hay que darle seguimiento. No es posible que las condiciones de los maestros estén eh, eh, así, sí. a nivel nacional. Bueno pues lamentamos que esto esté pasando en el Magisterio, una unidad importantísima para el desarrollo de la República Dominicana y que ha sido tan bien eh, esgrimida en el país su política y su desarrollo, incluyendo que ha tenido el presupuesto más alto o el presupuesto que corresponde por ley y es el único de los presupuestos que el Estado ha cumplido al evaluar y consignar los fondos del 4% para la educación. Así iniciamos en de mañana. Sí, Francis, felicitar nuevamente a Telenor por la gran transmisión que tuvo de la parada del Bronx de la Dominicanidad dedicada a San Francisco de Macorís, serie 56. Felicidades. Era, habla de, pero viste a, a, a habla de ahí. A, a Telenor. <ríe> <ríe> Qué Muchísimas bien. gracias. Bueno, esto es de mañana, manténgase ahí. En breve volvemos con más contenido.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 Con tu plan SMILE, todo lo puedes Llegó la gran oferta para papá En Gold Jeans Express Si todavía no perteneces a nuestra gran familia Esta es tu oportunidad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 Tenemos los útiles con los personajes preferidos para las niñas y para los niños. Supermercado Almanza, comprometidos con la educación. Calle Principal, número 34A, Las Guaranas. Gracias por continuar bueno. con nosotros aquí en De Mañana. Aquí. Y de inmediato presentar a nuestra compañera Raquel Ortega. Muy buenos días, buenos Raquel. Buenos días, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo te fue buenos de padre, días. Raquel? Bueno, muy bien. La vi ahí una foto. <ríe> buenos días, Francia. Buenos días. Buenos días, amables televidentes. Gracias sí. por estar ahí como cada mañana. En este día ya casi cerrando el mes de julio de 2018 y día 30, le celebramos a San Pedro Crisolo y a San Adón de Roma. Así es que a los que lleven nombre premio y Adón, bueno, felicidades y bendiciones en su día. La música nos indica que Vladimir está más que listo con las noticias. Buenos días, Vladi. Muy buenos días, Vladi. De mañana. Buenos días, hermanos del alma. ¿Cómo estás? Bien, Raquel. ¿Cómo estás? Qué bueno, estás? qué bueno, muy bien. Qué gracias bueno. A Dios. Y los demás, y Francis, presente por aquí. Y Fulvio. Desesperado esperándote, ¿cómo Pulio, te fue de padre? Fulvio, eso te iba a preguntar, ¿cómo te fue de papá, Fulvio? Bien, bien, tuve la oportunidad de la historia de mi viejo. Wow. Me falta el sándwich de mi hijo. Wow, muy bien. Ah. Francis, ¿cómo te fue de papá? Excelente. Bueno, compartir bien. con nuestro padre. Mi familia. Qué bien, qué bien. Miren, ya entonces, vamos a materia de noticias. En el ámbito internacional. 14 muertos. Y cientos de heridos tras sismo en Indonesia Unas 14 personas murieron Y centenares resultaron heridas Como consecuencia de un terremoto de magnitud de 6,4 En el sureste de Indonesia De los 14 fallecidos Se encuentran 5 niños El gobierno indonés decretó estado de emergencia Durante 3 días Y es... Como bien sabemos todos, para este tipo de, de, de hecho, ¿verdad? De, de fenómeno, las víctimas pueden aumentar. Hablamos de 14, pero recuerden que muchos quedan desaparecidos, sepultados debajo de los escombros y podrían convertirse en víctimas. Así que muy lamentable ese hecho acontecido en Indonesia, 14 muertos y cientos de heridos. Fuertes protestas por corrupción en sistema judicial de Perú Cientos de personas marcharon en la noche en varias ciudades de Perú Para expresar su indignación por el escándalo de audios de jueces peruanos negociando sentencias Ahí están las imágenes, los enfrentamientos de los manifestantes con la policía Escuchemos tenemos que mostrar nuestro rechazo y tenemos que hacer nuestra voz de protesta ¿por qué? porque ese país es nuestro y nosotros lo tenemos que defender estamos exigiéndole al presidente de la república que pueda liderar una reforma profunda del sistema judicial y también del sistema político electoral está señores la manifestación llevada a cabo en Perú increíble el presidente de Perú anuncia referéndum ...para reformar el sistema judicial tras los escándalos acontecidos recientemente. El presidente peruano anunció el referéndum para legitimar una reforma judicial... ...que contempla la creación de una fiscalía anticorrupción, mayor transparencia y sanciones... ...a abogados corruptos tras un escándalo que sacudió el sistema de justicia en ese país... Escuchemos las declaraciones de Martín Vizcarra, presidente de Perú. ¡Adelante! No debe ni puede ser un instrumento al servicio de poderes oscuros, sino tiene que estar provisto de condiciones básicas para un acceso igualitario a todos los ciudadanos a él. Consultaremos en esa misma oportunidad a la ciudadanía si está de acuerdo o no con, primero, la reelección de los congresistas. Como esta medida es urgente y es de gran importancia para el país, vamos a iniciar el procedimiento para convocar a un referéndum para realizar este cambio con la mayor legitimidad posible para la construcción de confianza. Oh, qué bien, por parte del presidente de Perú, Dios mío. ¿Cuándo será? Miren, en el ámbito nacional, Luis Abinader afirma en República Dominicana hay recursos suficientes para solucionar problemas. Para ser cuestionado, Luis Abinader, escuchemos. Estoy muy embarazado de qué vamos a hacer en un gobierno la cosa. Mucha gente se preocupa y me dice, Luis, con todos estos problemas que tiene el país, con los problemas de la deuda, tanto endeudamiento, ¿tú crees que se puede hacer bien un gobierno? Y yo caminando, hablando con ustedes, hablando con el pueblo, cada día más estoy convencido de que lo podemos hacer bien. Bueno, ahí están las declaraciones de Luis. ...Abinader, máximo representante del PRM... ...miren señores, entrando en el ámbito local-regional... ...ayer fue el día de los padres de papá... ...vamos a ver cómo estuvieron las tiendas en San Francisco de Macorís... ...en la parte céntrica específicamente donde... ...como ya ha sido una costumbre, las tiendas son más concurridas... ...pero bueno, ahí está, así lucían las tiendas en el día de ayer... Contrario a lo que es eh, el día ya de mamá, el día de las madres Así estaban las tiendas ayer señores Para muestra un botón de cómo, estaban, de cómo estaba el comercio ayer en San Francisco de Macorís En conmemoración del día de los padres Ay papá, bueno yo me imagino verdad que muchos acudieron el sábado Un poquito más temprano para comprarle ese obsequio a papá. Como ha sido una tradición. Para agasajar a papá. Y así estaba el centro comercial. En San Francisco de Macorís. En el día de ayer. Miren señores. Continuando con las noticias. Vamos a ver lo que dice Raúl Monegro. Hay una actividad convocada para esta noche. Adelante. Nosotros. Como parte de ese proceso que llevamos para que se haga justicia, para que destituyan al fiscal de Victorio y podamos ver los policías asesinos ya frente a un juez y posteriormente condenados por el crimen, el asesinato que cometieron, hemos programado una serie de actividades de protesta y de lucha que en esta semana que inician este lunes 30 con una, un compensatorio en la Liga de Isla Pepín a las 7 de la noche. Para el, miércoles primero, que fue el día que eh, cumple el primer año el compañero Vladi, se va a poner en circulación un libro sobre lo que ha pasado después de su muerte y sobre la vida de Vladi, eso será en la biblioteca municipal y que fue escrito por el licenciado Decio Pérez. Ahí están las declaraciones de Raúl Monegro, así que esta, esta noche comienzan las actividades ya con motivo del aniversario por la muerte de Vladimir Lantigua Valdera. Así que ya ustedes escucharon a Raúl. Antes de irme una vez más, porque así las personas lo siguen solicitando, las imágenes de lo que ocurrió en el día de ayer en el Bronx, cuando estuvimos transmitiendo por todo lo alto Telenor una vez más, haciendo historia, señores, con la gran parada dominicana del Bronx. Ahí están los miles y miles de dominicanos que se apostaron en la gran parada del front, señores. Estuvieron por allá los dominicanos, los que no son dominicanos, en una dedicatoria especial a San Francisco de Macorís y que una vez más llenó todas las expectativas, señores, todas. Ahí está el colega, el compañero comunicador Roberto Neris, momento, ¿verdad?, que realizaba su trabajo en compañía de otros colegas comunicadores de aquí de San Francisco de Macorís, y bajo una vez más la dirección, la producción de Telenor. Este vínculo que Telenor ha hecho con la gran parada con el señor Felipe Feble, ha tenido sus resultados. Ahí está la colega Yaniris Holguín, qué bueno. Felicidades para Telenor, que una vez más hace historia con esta gran parada dominicana. Qué bueno.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 hasta sus hogares. Feliz resto del día. Raquel Francis Fulvio, adiós. Gracias, Vladi, por gracias. tu informe. Fíjate, Raquel, en este proceso de visibilidad de la mujer y de la comunicación eh, debemos resaltar que me satisfizo mucho eh, saber que nuestra amiga y ex colega Altagracia Rosa, profes, maestra y a la vez regidora, es el exaltada, es decir, como mujer del año en el Club Rotario un bueno, club, de, bueno, felicidades. club de servicio y eso quiere decir que ha pasado con buena nota sí. y a la vez fue electa presidenta del Club Rotario incorporado San Francisco de Macorís que eso tiene un valor esencial en la labor social más que la política es la labor social, la entrega que el Club Rotario como al igual los demás clubes de servicios como es el León Ejercen en la República Dominicana y en el mundo. Entonces, Rotary International hace reconocimiento como Mujer del Año a Altagracia Rosa y a la vez la elige aquí como presidenta de su eh, Club de Servicios en San Francisco de Macorís. Enhorabuena y felicidades, Altagracia, a pesar de que está pasando por un momento, ya que su padre está eh, delicado de salud en el Home. Esperamos su pronta recuperación. Bueno, felicidades, nos sentimos orgullosos y es un reconocimiento doble, solo, eh, también por el liderazgo que tiene, pero también la posición que cada vez más están ocupando las mujeres al frente de instituciones de servicios. Enhorabuena, esperamos mucho de ti, Altagracia, sobre todo por la experiencia que has tenido, el camino que has recorrido a través del servicio social. Y, y me una, alegro una, mucho de Una mujer Te de servicio, una mujer de entrega, que cuando se decide hacer una cosa la hace. Así, Así es. es. Felicidades, alta. Felicidades, Tata, como eh, le decimos cariñosamente. Francis. A Altagracias. Y Raquel, sismo en Indonesia. Qué pena. Sí. Algo está pasando con el planeta. Siempre han pasado sismos y esas cosas, pero en el, en el último año han entrado en erupción muchos volcanes uh -huh. que tenían cientos de años ahí latente, vigilante parece, sí. y resulta que ahora están saliendo eh, a, a hacer erupciones volcanes como el Kirahuea, volcanes como el del fuego uh -huh. eh, y también temblando la tierra en todo ese cinturón lo que quiere decir que la tierra Está modificándose, nos está enviando, se está señales más. Y teníamos el 27, la luna roja. Sí. Bellísima. Que, y desde Indonesia se vio espectacular. Sí, espectacular. Hermosa. Que tradicionalmente los antiguos los relacionaban a hechos futuros o inmediatos sí, de catástrofe con el clima. a sí. nivel del globo terráqueo. Así es. Especialmente los indonesios. Y mira qué cosa, qué paradoja. Coincidencia. Qué coincidencia. Vez. Un terremoto en Indonesia y también tembló la tierra con magnitud 5.4 en Papúa, Nueva Guinea. en el mismo Bueno, pues al menos sentido. 14 muertos en este hecho y cientos de heridos. Eh, los geólogos dicen que, bueno, que tiemble la tierra, poquito, que tiemble, que vaya Para liberando presión, energía... Sí para evitar, por supuesto, que venga un temblor grande que cause muchos destrozos, pérdida de vidas humanas. Ellos dicen siempre eso, escucho y, y, y, y leo, porque es importante y es necesario que, que tiemble la tierra, que bote esa energía que posee para, eh, insisto, no, eh, no que no ocurra un sismo mayor, un temblor mayor, que ocasiones cientos y cientos de muertos. Así es. Eso... Tiene que también darnos a nosotros la, el botón de pánico uh -huh. en el sentido de qué hemos hecho como, como seres humanos, como ocupantes de la tierra y qué estamos haciendo por evitar que se siga deteriorando. El universo está reaccionando. No, está Siempre bien. lo digo. Claro. Está, está teniendo su propia voz y su mecanismo de renovación puede ser, puede ser perjudicial para la salud de la humanidad. Sí, ¿ley? Bueno, <risa> ninguna ley, ley, ley universal, universal del ser humano es, es que así. debemos de tener en cuenta. Y también hay que poner la barba en remojo, hay que ponerla en remojo porque en nuestro país existen muchas fallas y en cualquier momento pudiera correr un sismo. Tenemos que ir en una breve pausa para corregir un pequeñito fallo técnico que tenemos, pero retornamos de una vez. Quédese con nosotros.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 Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Bueno, estamos de regreso y en el bloque de noticias ahí vimos también cómo manifestó un re breve recorrido de algunas tiendas acá en la calle San Francisco, en San Francisco de Macorís, pues cómo estaban vacías. Pero bueno, me hubiese gustado ver las tiendas dedicadas tiendas para los caballeros, para los hombres, porque la que sería podían, de hombre, bajo, perfumería, la zapatería y la demás. Batería. Los mall, no la de lo los muy grande porque esa es muy chiquita, esa creo que fue todo el día que vi ahí y es más para cuestiones sencillas del hogar, del hogar del... De, de todos, no particularmente de los hombres, mm. pero independientemente de eso de que la imagen no concuerda las tiendas estaban vacías comparado con la época de las madres por supuesto que sí porque no hay esa cultura ni siquiera promocional, no hacen esos eventos y esas atractivas promociones de oferta en temporada de las madres eso no es que dique y aquí yo le comenté es totalmente a usted diferente esto, pero total, un ciento por ciento y aquí yo le comenté hace ya a principios de julio cómo andaban las caricaturas eh, tocando el tema del día de los padres donde una madre salía con sus hijos y el caballero, el señor, salía a trabajar, la madre lo despedía en la puerta con sus hijos, le decía, mira, hay que pagar la luz, el agua, le hacía la lista, y luego le decía, y tienes que darme el dinero del regalo de los padres. Entonces, eso es como una de las caricaturas revelando la realidad, de que, bueno, si la mujer no trabaja, la esposa, pues también el propio eh, padre, el caballero, el esposo, tiene que dar el dinero para sus hijos, hacerle el obsequio. Eso se ve a diario en la República Dominicana, esa realidad, que a veces ellos mismos tienen que comprarse o salir a las tiendas y comprar sus regalos o hacer sus fiestas, celebrarla No es igual como de las madres, que hasta se comparte, hasta con un detallito, una taza, ya tú eh, le haces un agrado, aunque no hay que esperar una fecha para regalar, pero es muy comercial la festividad de las madres la... comparándola con los de los padres. Los restaurantes, ¿se pudo ver algún movimiento? Movimientos. Correcto. Pero ciertamente que estas es son tiendas de regalo del hogar, de y de, hogar y que la mujer normalmente la, la tiene. Aunque hay que ir cambiando ah, la cultura. Hay que, eh, veía una señora, la sí. sirena, valga la publicidad, que estaba comprando los regalos a su padre, un obsequio del hogar. Uh -huh. Entonces ella le quería hacer una broma y le iba a decir, papi, pues tú le regalas a mami una lavadora para que ella siga trabajando. Mira, ¿qué tú vas a hacer con esto también? Entonces, un poco para cambiar los, conce los conceptos de que los oficios no tienen sexo y que son de todos no, y que hogar. no se puede eh, en colocar detalle, en un, un aspecto de competencia y de <ríe> no, peyorativo, jamás para nada. jamás, pero ciertamente son que, compartidos los oficios. que los oficios son compartidos sí. el hombre y la mujer yo pero, quisiera esos días debieran ser regalos sí. particulares para ellos el día de las manos un detalle sí. para ella que se sí. sienta bien no para el hogar un igual, buen martillo para quisiera... arreglar cosas en el sí, hogar yo, yo quisiera que, que se hiciera un ching más de escándalo en, el día los de los padres que se hiciera un ching de escándalo por lo menos en los medios no, no no no no tan sencillo así <risa> no tan <risa> <risa> falta falto de sonido Quiero como que se haga un chisma de escándalo. Eh, otra cosa que quiero, Raquel uh -huh. y Francis, es sí. lo que está sucediendo en Perú. Ese referéndum para cambiar la justicia, para sustituir el sistema judicial, los jueces, señores, la justicia dominicana, ese presidente de Perú, ¡Wow! ¡Wow! Ojalá le envíe el video a los demás presidentes, incluyendo al presidente de aquí. La población de Perú en, el, en las calles exigiendo eh, la sustitución de esos jueces que salió un audio hablando de venta de sentencias y otras cosas aquí no salen audio pero salen bombas la, y nada pasa y la población protestando mira, por la corrupción y la sí, policía está apaciguando con agua con no con agua. Tiros. te voy a decir sí, algo con balas. lo que yo recojo de esa información que nos trae este orden noticioso de, de mañana, respecto a esa noticia que tú resaltas, es el mecanismo idóneo que él establece como presidente. Sí. Y lo establece, primero, motiva. Sí. Segundo, indica qué quiere realizar y da lo que sería el resultado positivo para la sociedad peruana, pero dice, para que sea de forma legítima, convocaré a un referendo. Eso es lo que es legítimo. Referendo de... que aquí los políticos lo ven como el diablo a la cruz. Y pero es, está, está y en nuestras leyes. Lo tenemos en nuestras ley, en nuestra constitución. En nuestra constitución. Y precisamente... Existe la figura jurídica. Y precisamente... En el 2015, cuando el presidente Medina y su grupo se le antojó tocar la constitución exclusivamente en el artículo 112 para hacer una variación electoral del poderse reelegir, que a la vez fue sensato porque quedó con la estructura de vigilancia que tiene la propia constitución y hoy, ya en el 20, no puede ir a menos que él haga otra reforma. Pero a donde quiero es sabe a lo que se abocó nuestro presidente, comprometido a cumplir la Constitución y las leyes en el 15, a obviar el referéndum. Pero ese Congreso que tenemos es peor todavía, que es el responsable de esa reforma, de esa Constitución, porque se religieron todos. Sí, sí. Esa es la Constitución, ese Congreso. Y esa es su Constitución. Sí y no tener la delicadeza y, la, y el respeto al orden constitucional Son tan líderes que no se atreven a un referéndum de llevar el refer, la ley de referéndum para que exista un mecanismo de evaluación cuando a un presidente se le antoje hacer lo que le viene en gana como este. Y por, no tener es, consecuencias, es, por Dios. Es por eso que yo digo a él que le envío. A el mí me, me, me parqueo en el, en el estacionamiento de lo que resalta el cumplimiento de la norma que tiene ese presidente, que tiene la banda presidencial, y bajo el esquema constitucional de su país, el referéndum, para él poder hacer esas reformas. Porque la puede hacer también. Yo diría. Que en casos como ese, que no es para provecho propio, si el referéndum resulta un tanto engorroso, él, como presidente. puede hacer una, una especie de sección, porque el orden que él va a llevar es beneficioso para todos. Él acude y se ampara en el referéndum. se legitima el uso del referéndum, que es el pueblo. La voz del pueblo. Claro. Claro. Pero no es que va a definir la decisión, sino que luego que se apruebe todo, Entonces, el pueblo dice si está de acuerdo con lo que aprobó ese congreso, es evaluar al congreso exactamente y a él presidente. Así mismo, la oportunidad de referencia. ¿Se entiende, señor? Precisamente. Yo creo eso. que esa es la ese es esencia, lo más importante dentro de todo lo importante que, que tú has referido. ¿Tú crees que no está descabellado pedir eso aquí como, como padre, que nos den ese regalo aquí Jamás. a la nación? al contrario, porque <ríe> al propio presidente se le advirtió, a Danilo Medina se le advirtió. Y como está la justicia aquí, entredicho. Que sería un mecanismo de legitimar y como él tenía el 83% de la aprobación de la población, como ellos dicen, exponerse a un referendo aprobatorio era legitimar y íbamos a votar todos. Claro. Hoy no tuviéramos tantos dolores Mira de cabeza. Mira que ese, ese ejemplo democrático de Perú hoy nos sirve a nosotros como una camisa bien hecha en el caso de que existe también aquí la figura jurídica del referéndum. Claro. Y como está la justicia dominicana y como hay tantos casos que están empantanados, el 210, bien se podría hacer un referéndum solicitado claro. por el pueblo. ¿Tú sabes que A qué? la justicia ¿Tú ves en cuestiones municipales? También, también. Existe el referendo. Existe el referendo pero también. Pero el plebiscito también. Pero sí, ¿qué resulta? Sí. Cuando un alcalde se le antoje imponer algo o una sala capitular decide algo, pero tú se dice que, que se expone a 15 días al pueblo, pero lo correcto es que cuando tiene que ver con asuntos de trascendencia y de inversión, del municipio, el pueblo Mira, también evalúa surge, ese proyecto. Me surge la idea, Francisco, no ha habido que para el 12 nada, de agosto, que, que hay, está la Marcha Verde de un millón para la, en contra de la corrupción, se solicite ahí un referéndum para la justicia dominicana. Es que ellos están está, despistados. La Marcha Verde está, está, está, está, está despistado. Este, estos... No, pero ah, no desde lo aquí, lo puedes... desde, esta, desde este espacio de, de mañana solicitarlo, Ellos están que se en un haga solo tema y, no le y se, se solicite y se pida como no pueblo los lados. Un, no. un referéndum a la justicia dominicana. Desde aquí se lo decimos, que lo hagan. Hay cosas que han sucedido en este país que pueden ser atacadas y que al final o en el trayecto se va a involucrar al gobierno, porque el gobierno es responsable. Claro que sí. Entonces bueno. le fascina hacer alusiones a la cabeza del presidente. En esa parte yo no estoy de acuerdo. Esa es una parte. ¿Por qué? Solamente. Porque veo que es desprovisto de, de un mecanismo o vía que no me lleva a esa final. Siempre van a, a romper el esquema. Entonces, para mí, yo he sido un promotor de la marcha verde en el sentido. Si ustedes recuerdan un 2 de enero del año 2017, yo dije aquí, en este programa, hoy vengo con una actitud distinta. Yo no voy a atacar al gobierno. Pero él Porque vino no puedo con atacar. corbata verde. No puedo atacar al gobierno en razón de que el culpable ya en esta etapa es el pueblo que no ha hecho una demostración de que sí. debe frenar. Entonces es válida pedir un referéndum como pueblo pero, a la justicia dominicana. Pero se lo dijimos en aquel momento. Así Ellos es. no están en eso. Oh, pero bueno. mira Raquel, anda verde también. Sí. Por, otra parte, por otra parte, resaltar lo que está haciendo Luis Abinader. Sería mezquino y si no lo hago. Él está caminando todo el pueblo escuchando a la gente, a las juntas de vecinos, a la sociedad civil, a los clubes, Leones, Rotará, eh, sobre las denuncias, sobre las condiciones de los barrios. Conocer cómo eh, piensa conocer la población. Conocer cómo piensa la población. Enhorabuena, creo que es bueno, ojalá y los demás eh, precandidatos también lo hagan. Lo que me bueno, preocupa dicho... del PRM es que lo están, desvincul lo están desarticulando. El, el, el Estado intenta desarticular. Y, y vía Hipólito expresarse fuera de lo que está hablando Luis, que es el que está caminando correctamente hacia la vida vía política y de oposición, porque él tiene que ponerle un poquito de ánimo a su visión frente al Estado, para que la gente lo pueda ver como un opositor real. Pero mientras tanto Hipólito se despacha con estar de acuerdo con la misma posición de Danilo Medina. Bueno, ha dicho Luis Abinader, y, eso, y ahí lo vimos el, lo, lo en también. el bloque de noticias. Y la hablando, Comisión Ejecutiva dijo otra cosa compañeros, de su partido. De, de que hay recursos discursión. suficientes en el país para enfrentar los problemas del bien, bien gobernar, sobre todo, y que no hay que necesidad de estar cogiendo tanto prestado, un 15% Luis apenas. Abinader. El líder del partido revolucionario moderno, él está recorriendo al pueblo, está haciendo lo mismo que hace Danilo con la visita sorpresa, pero le llaman de otro nombre. Y tanto que se ha criticado esa práctica, entonces parece que sí que es correcta escuchar a la gente para luego tomar decisiones y crear políticas públicas a favor de ella. Eso lo deben hacer todos. Por tanto, no critiquemos una cosa ahora y luego lo hacemos. No, es que porque son se cosas cae, diferentes, se cae los, No, totalmente igual. Lo, eh, no lo que pasa es que no son sorpresas está haciendo, porque la visa. Danilo lo que está haciendo es, la visa. es sustituir el Ministerio de Agricultura. No, y escuchando o a la gente, escuchando, no, los, escuchando, los, escuchando sus, sus necesidades y luego y buscándole el, el, el, el Dios... No, lo y mismo en la que solución de los Abinader problemas ahora. de la comunidad. Lo que pasa es que Luis Abinader no está en el poder y no puede tomar las decisiones. ¿eh? Pero es lo mismo. Lo está haciendo de esa manera. Y no está mal, ninguno de los dos están mal. Solo que la misma Pero práctica, por lo con menos que cumpla nombres. en un 10% lo que promete el presidente Danilo, que él puede cumplir. Bueno, bueno. me gustaría que Luis fuera Abinader. <risa> eh, que presidente. Que ah, Luis Abinader fuera presidente. <risa> bueno, lo que pasa si es se que. que te voy a decir, Raquel. Se igual. A mí lo que me preocupa es ese tipo de relación en un partido frente a un Estado o gobierno que ha mostrado muy buena aplicación en los proyectos de compra o de atracción de otros sectores y políticos para acometer propósitos de grupo. Propósitos de grupo que ya vemos que Hipólito Mejía, al parecer, siendo del PRM, que debiera de, debieran de estar los dos saliendo al frente... Como oposición, como partido mayoritario, a las problemáticas, por esa razón veo que son débiles. Bueno, ¿hay oposición aquí? Aquí no hay oposición. Okay. Reinaldo Hernández desde Hostos. Reinaldo nos Pero escribe. Se la a en el WhatsApp nos escribe Reinaldo, dice... Es mejor jóvenes, que ya Hipólito se vaya al PRD, porque ellos tú todo todo han encontrado que, en el, que la vía de llegar al PLD sin cambiar es llegando al PRD. Sí, era que la ahorita vamos a... <risa> continuar <risa> a el sistema, tema. <risa> Como hizo... ONG de la Rosa que... Dice Reinaldo que los jóvenes huyen del PLD, 36 jóvenes que no alcanzan 30 años de edad, abandonaron este municipio con destino a Puerto Rico en Yolas dejando sus dice? sueños acá en momentos de que las lebrillas del banco central proclaman una bonanza económica eso es que verdad. solo se observa es en las gavillas verdad. moradas todos los días de hay, junio hay yola. a la fecha 36 jóvenes pues censados dejaron ah, su lar nativo maldice. convencido de que Estados Unidos hoy dirigido por que estado hoy dirigido por mafias no le garantiza nada no ser caer en la delincuencia, rapaz, en la sociedad, dice Reinaldo Hernández. Reinaldo, aquí no hay nada bueno en este país, entonces hay que salir corriendo. Eduardo Hernández, Jobo oh, Bonito, buenos días a ese equipo trabajador de todas las mañanas. Espero que en este día hayan pasado muy bien ustedes dos, Julio, eh, Fulvio y Franci Gracias. En el día de los padres. Hoy quiero y dirigirme al alcalde de que estaba en Nueva York. El de aquí, el de nosotros en gran, la gran parada dominicana que fue a representar nuestro pueblo. Yo quiero saber si la paisajista también pertenecía a la comisión que representaba a San Francisco de Macorís, porque yo la vi muy contenta representando nuestro pueblo. Ay. Él hizo un bulto que la canceló y dijo que aquí que por ahí, que ella suspendido. no estaba cancelada, ah, se juntaron que a la ella estaba la afuera ya. de sus funciones y seguía cobrando <risa> sus y sí son malos, que dice, <risa> es dice Eduard que eso es un maldito robo ahí en el ayuntamiento, que charlar tan en es palabras de Eduardo no mía ahí está, dice Eduard el número que termina en 6300 manda un video, una décima a los padres, muchas gracias lo vamos a ver más adelante, el número que termina en 1435 buen día, es para preguntarle que ¿Cuándo es que van a dar los uniformes en la escuela? Bien, gracias, Lo de los, los Teletubi. Hay que buscar al minero a ver qué dice de los, los Teletubi. Buenos días. Favor de informar a los moradores de San, de San Martín, los fieles y los demás sectores que las inscripciones para el Liceo Padre Brea Nocturno comienzan lunes 6 de agosto a partir de las 6.30 de la tarde. Atentamente, Sherry Bonilla, director. Nos escribe finalmente en este bloque Dania de la Urbanización Los Maestros, dice Dania, buenos días, bendiciones. Altagracia es una mujer luchadora, guerrera, buena amiga, se lo merece por el trabajo que viene desarrollando a favor de su pueblo. Dice que ruge 2020, Leonel. Bueno, ahí le Tiró también. su publicidad, ¿no? Mira, Porque, que, quiero eh, hacer acuse y todo agradecer la política. A, la, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo que nos invita. Recinto. Recinto San Francisco. Eh, eh. Gracias por, por la eh. corrección. Sí, sí. Junto a las subdirecciones académica y administrativa tiene el honor de invitarnos a la Santa Eucaristía de Acción de Gracias, que será celebrada en Catedral Santa Ana en San Francisco de Macorís mañana martes, 31 de julio, a las 10 de la mañana. Esperamos contar con su distinguida presencia. Gracias a, a Miguel Medina dir, Liriano, quien es el director general, a Sonia Barrera, su directora administrativa, y Rosa Francia Burgos, su directora académica gracias a ustedes y con Dios delante acompañarle en esta Eucaristía de Acción de Gracia saludar con mucha efusiva eh, y, y, y, y efusión y cariño a doña Elida madre de de una amiga Jacqueline y a Jerry también por su trato en su casa Jerry es cirujano Jerry Sosa y Jacqueline su esposa y a la madre Jacqueline Doña Elida, que es una, una asidua televidente desde mañana. Cuando ella me vio entrar a la casa, ¡ay, mira qué sorpresa, qué bueno! No me pierdo el programa. Y saludo bueno, a ustedes. Enhorabuena, gracias Es decir, que cada día vernos. crece más el número de, de televidentes que ven nuestro programa y lo han hecho suyo. Así Doña Elida es. es una de ellas, porque me dio referencias... Gratísimas de nuestro programa y de qué cómo bueno, qué bueno. llegamos a Sal saludar a Raquel como dice saludo de Francis a Minerva y a Kelly que están de Filadelfia allá en guaragua a Nina que está con Muy ellos bien. también que la pasen bien enhorabuena, en, bendiciones en eh, nos llega también esta postal de invitación Rueda de Prensa Expo Feria Mayorista 2018 se complace en invitarle a la rueda de prensa que llevaremos a cabo en relación a la Expo Feria en su versión 2018, martes 31 de julio, 10 de la mañana, Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Duarte, queda en la calle Gaspar Hernández, número 3, acá en San Francisco de Macorís. Así que muchas gracias, nos está invitando a Telenor, Publicarte y a ASPD. Ahí están. Gracias a todos Excelente. por invitarnos. Importante evento del comercio, fundamental de acá de la provincia. De Arte. tenemos un contacto antes de ir a la pausa. Buenos días. Buenos días. Feliz, feliz. ¿Cómo Gracias. estás? Buenos días. Bueno, a los políticos. Vamos a buscar líderes sanos, personas que hagan políticas que, que no sean corruptos. Vamos bueno. a ver a nivel nacional, a ver si arreglamos este país. Luis Abinader no es corrupto, bueno, bueno, un buen pero, líder. Pero ha estado en posiciones y no ha brillado? Bueno, sí. lo ha bueno, hecho muy bien. Bueno, ahora mira, ahora en Santiago, tallota. ¿tú sabes lo que Le hizo a... en Santiago, Francis? ¿Qué hizo? Le presentó lo que debe de hacerse aquí en, ma en materia. La Contraduría independiente, con fondo independiente, y la Cámara de Cuentas también con fondo independiente, y elegida independientemente. ¿Tenemos un, de tenemos en un, en un, un modelo a seguir en algún país que funcione que de funcione. esa forma? Sí, sí, pues oh, perfecto. Bueno, nos vamos a la pausa, retornamos con más aquí en de mañana. Porque con tu plan SMILE, todo lo puedes.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 Calienten que no. después. Ay, Dios mío. Gracias, gracias, gracias por continuar con nosotros. Ya. programa. Salud. Y gracias, el cafecito, gracias. Ya al te café? queda, volver? Bueno, qué Folio. Es el que menos Pero está, de está nosotros, bueno, ¿eh? Pero está riquísimo, así es. Está muy bueno. Bueno en, bueno, en el WhatsApp nos llegan dos comentarios más importantes Ajá. de Angelo, de acá de San Francisco de Macorís, nos da los buenos días. Buenos días. Dice años. que saludo a todo el equipo que hace posible que la República y el mundo se entere de noticias. Fulvio Raquel Francis, Vladi, eh, gracias por estar en sintonía. Yasmín desde Salcedo, nos manda una postal de buenos días, bendiciones para ti también. Recomendaciones, chicos. Bueno, si quieres verte bien y también cuidar tus ojos, óptica máxima visión solo marca, solo prestigio las mejores monturas de todos los colores se acomodan bien a tu contorno facial y te cuidan tus ojos los mejores lentes profesionales de primera en óptica máxima visión calle Castillo, esquina La Cruz en el teléfono 809-588-7675 óptica máxima visión solo marcas, solo prestigio bueno, o, bueno ya tú me dices, óptica, eh, óptica, óptica máxima, máxima, máxima visión. visión. Yo tengo Supermercado Almanza, que <risa> le manda a decir que no tiene que salir de la guarda. Y tiene buena visión allá. <risa> es bien, una buena bien visión. Puesto. Y wow. ya ustedes saben que el Supermercado Almanza lo tiene todo en un mismo lugar, un supermercado por departamento. Y ya vemos la temporada escolar que inicia ya pronto, porque ya este mes se fue. Bueno, mi hermano. El dolor de cabeza sepa. de los padres. Ahí está. Ay, Supermercado ay, almanza ay, tiene ay, todo, ay, todo ay. lo que usted necesita en Salía útiles escolares, emplotado. mochila, cuadernos, lápices, todo. Entonces en un mismo eso, lugar. Eso aceptamos re... tarjeta solidaridad. Eso le regalaron a los padres. Ese <ríe> regalito <ríe> Hay que ir. de esa responsabilidad continuada de ser padre a tiempo <ríe> Papá completo. Y mamá. Pero sí, el supermercado sí. Almanzar tiene toda la facilidad. Y tú sabes que saludar a muchas mujeres que son padres y madre sí, a la vez, sí, muchas, muchas. que con su esfuerzo cada día pueden ir al supermercado Almanzar y lo encuentran todo, a buenos precios y con los descuentos que ellos tienen. Supermercado Almanzar. Son heroínas. Tú heroínas sabes que por eso entes. el 70% de la población dominicana ya con responsabilidad adulta es padre y es madre. La madre hace la veces de padre. Sí. Es decir, que hay una la responsabilidad de padre que ronda el 20%. Muchos sí. hijos que tienen papá, pero lo, es como si estuviese muertos en vida, sí. que no se preocupan por ellos. Es decir, que, que la, en la mujer a, se complementa más todavía el rol de padre. Bueno, pues ayer estuvimos, eh, eso que compartimos ayer, y recordar y saludar nuevamente a doña Elida, que hablábamos de estos temas de de la responsabilidad de padre y de madre bueno. que, que es la madre de Jacqueline Durán, esposa de Jerry Sosa uh -huh. a ellos nuestro saludo también y buen compartir de padre. Bueno, compartirles unas efemérides importantísimas eh, para entrar de lleno a varios temas que debemos Tenemos comentar en el día de hoy. Tenemos unos temas muy importantes y locales, sobre todo. Así es. Eh, un día como hoy, 30 de julio, pero en 1863, nació Henry Ford en Michigan, Estados Unidos de América. Revolucionó el mundo. Fundador de la empresa Yo a Henry Company, Ford Motor Company. Un emprendedor histórico que inspirado en la idea de reducir el coste de producción para reducir el precio de venta de los automóviles y de esa manera hacerlo asequible a la clase media, que él mismo ayudó a desarrollar en su empresa. Creó el novedoso sistema de producción en cadena, cabe señalar que el modelo Ford T fue prototipo de vehículo de que revolucionó la industria desde su aparición en el 1908 hasta la etapa final del modelo 1927. Fue partidario de la competencia del libre mercado, tanto así que en lugar de monopolizarlo, sus hallazgos en el área organizacional empresarial, lo que hizo fue difundirlo permitiendo que copiaran sus ideas los demás eso fue importantísimo murió un 80, eh, a la edad de 83 años un 7 de abril del 47 y cerramos la cita que nos manda Dionisio Hernández Leonardo, que las empresas no están para obtener los máximos beneficios, sino para mejorar la vida de las personas así pensaba Henry Ford hay una anécdota de Henry Ford uh -huh. que él cruzando en su vehículo se detuvo a darle auxilio a un joven que tenía su auto averiado ya. Y el joven ya tenía rato y estaba todo <ríe> eh, eh, trabajado, ¿verdad? Loco por hacer algo con el auto. Y cuando Henry Ford le dijo, levántame el capó para verlo. Y él le dijo, ¿Pero, ¿qué va a hacer este viejo? Él no lo conocía. Sí. ¿Qué va a hacer este viejo? Levántame, por favor, el bonete para yo ver el, el, el, el motor. Y simplemente lo vio y le dijo, ah, me, ajustame esta pieza aquí. La, pero lo voy a hacer. No lo creía, lo hizo y e inmediatamente el carro incendió. Y el joven le preguntó: ¿Y quién, ¿Quién es usted? O sea, Yo soy Henry, el padre de el... ese vehículo, de ese motor. Yo, fui quien Yo el soy motor. Henry Ford. Una anécdota diciendo: Quedó impactado. Como Dios conoce a sus hijos, porque fue él quien lo hizo. Así es. Como Así Henry es. Ford conocía a su vehículo. Y se complementa pues. bastante bien tu anécdota con la palabra de ayer en la, el Salmo. Todo tiene, es el, el valor de las cosas, es en mano de quien está. Sí. Uh -huh. Si está en mano de Dios, está todo resuelto. Sí. Súper valorado. Eh, eh, y sobre todo, ahí se cumple, en mano Madre... de Henry Ford, sí. ese motor. Bueno, sí. estaba sí. resuelto. Así es. Y felicitar a nuestro Vladimir Guerrero ayer, como lo comentábamos desde el viernes, pues ya mañana. está. Ya ustedes uh -huh. lo comentaron. Sí. Felicidades, entonces de mi parte. Él no habla mucho. Él dice que prefería que el bate a hablara solo. Pero ayer habló unos tres minutos y algo. Muy poco, muy poco. Una persona muy humilde, de poco sí. hablar, pero que su pueblo eh, celebró en grandemente ese reconocimiento del Salón de la Fama, Cooperstown, del Vladimir Guerrero. Bueno, tiempo Mira, de poner en la mesa temas importantes. Comencemos contigo. Fíjate algo. Hemos estado comentando con mucho entusiasmo la parada dominicana en el Bronx, porque para mí esto representa un acontecimiento importante. Sí, valioso, pone en materia en, cultural. Claro, y pone en la palestra pública mundial... La vida del dominicano y sobre todo la del franco-macorizano uh -huh. y que se expresa en, esa, en ese recorrido por Gran Concord en, New York, en el Bronx de New York. Pero qué resulta, todo el entusiasmo que yo me embarga por esta iniciativa tan importante. el señor Febles, organizador. También la participación de nuestra empresa Telenor en la transmisión y constante vigilante de esta parada, nos satisfizo mucho ver a nuestros representantes allí. Pero cuando encuentro que el ayuntamiento mm. entendí que debió de ir una comisión de representación, incluso que incluyera al, al alcalde. Claro, por ser la autoridad. Por ser la autoridad. Pero mira cómo está hoy. Pero hoy ay, ay, ay, tenemos ay, ay, ay. un ayuntamiento que, ojo con esto, pueblo, yo soy un municipalista, fui candidato a la alcaldía en las pasadas elecciones, sabemos que no tenemos un partido de fuerza mayoritaria ni de muchos votos, pero dignamente he presentado siempre mis posiciones frente a la municipalidad. Sería importante que evaluáramos esto que le voy a decir y a mí me apena y me da mucha preocupación que se utilice la parada como un escape, una salida de disfrutar cuando hay funciones que no pueden ser delegadas. Hoy no está en el ayuntamiento el alcalde, la vicealcaldesa que tendría la responsabilidad de ocuparse de los asuntos mientras el alcalde está afuera. Los dos no pueden salir de, una, de un territorio, pero el de San Francisco lo hizo. Está el presidente, que en todo caso sería el, que, el, el, el más próximo a representar, pero peor, está la encargada de personal. Yo quisiera saber quién está vigilando en el ayuntamiento las labores. Miren cómo está hoy. Ay, ¿quién miren las imágenes, esas son de esta mañanita. Una Nos institución pública en esas condiciones. Pero está también la asistente del alcalde. Ya yo he investigado todo, incluyendo a la paisajista que me dicen, que dice, lo dijo Eduardo, Edward. Que dice Edward para allá también. ¿Y quién se quedó? Nadie? No guardan las formas, esto es peligroso. Esto no es juego. Ahora ¿quién te Con razón tenemos tantos problemas en el municipio, ¿Qué? porque no hay cabeza, no hay dirección. ¿De dónde sale ese pago de esos pueblos y la estadía? Y peor, mm. ¿de dónde salen estos gastos? del ayuntamiento para francachela, para publicidad, pero por Dios, francachela y otro funcionario que está en el, en el extranjero es el funcionario de mayor poder según la ley municipal, la contralora, que ese es el único funcionario por encima del alcalde que puede decirle al alcalde ese pago no va, óigame esto, Ué. que puede observarle a la sala como vigilante y como fiscalizador es a través de la de la vicealcaldesa, pero ustedes saben, de, perdón, a través de la contralora, pero ustedes saben también quién está afuera, es decir, que está el gabinete completo fuera de República Dominicana, la gerente financiera. Ué. Ya yo sé que aquí no Ué. hay Ué. autoridad y nos volvimos o sea, locos. O que está cerrado el ayuntamiento. Sí, cerrado. El ayuntamiento, voy a mandar a pedir que me diga quién pagó, porque también me mandaron un, un, un mensaje, que la presencia de la directora regional de educación es probable que el ayuntamiento también haya aportado al, al, a su vuelo. Y el encargado de cultura. Y eventos. Y eventos. También. Es decir, el ayuntamiento, Ciérrenlo Ahí nada más se quedaron los obreros porque no pueden salir, porque no le iban a pagar a ellos. Vuelvo y repito, Lo nosotros vale, estamos muy bien contentos con esta actividad, porque el ayuntamiento tiene que hacer presencia allá. Pero una comisión, no que se desmontara el órgano administrativo de la ciudad y se fuera de viaje, porque ¿quién representa a la alcaldía ahora mismo aquí? Eso es un hecho y la sala capitular, tres. tengo entendido que apenas hay seis regidores aquí. De tres. Y le voy a decir esto. Esta es la sala capitular que más viaja. La primera fue a España. De ahí se fueron una parte a China, entre ellos el, el más joven, que lo que se le ha pasado, no es mi amigo Richard, se le ha pasado en un avión. Y de la gestión aquí, que... Que no es, es que no es malo, diría él, <risa> Puerto Rico. ¿Fueron a Puerto Rico Puerto Rico ¿Verdad que sí que fueron sí. a Puerto Rico? comisión Luego se fueron a México, creo México Ahora están en Estados Unidos Es decir que hemos empleado O hemos votado Para que los funcionarios estén viajando Y dándose francachela Bajo los costos nuestros Cógelo, pero esto sí ha cambiado Y después nos preguntamos Ah, pero aquí se atacan Aquí sí esto enemigo de la institución enemigo de la, quiere saber el no pero es que ustedes están no, haciendo es que no es así. Lo, ustedes están haciendo un flaco servicio y una imagen así mandada al pueblo el pueblo no sabía que aquí no había alcalde ni nadie le vuelvo y le repito si era de salir podía ir una comisión de alto nivel podría ir, haber ido el alcalde el presidente de la sala dos regidores más y algún acompañante del alcalde. Hay una llamada. Vamos a recibirla. Vamos a recibirla. Buenos días. Se nos fue. Por favor, su vuelva llamada es importante. Vuelva y hágalo. Vuelva a Entonces, es, esto no lo hago con penoso. el interés de dañar. Esto es una observación que estoy haciendo para que se entienda que las instituciones tienen funciones selectivas de administración que no pueden ser delegadas. Y no es posible que hoy usted vaya a buscar una firma o vaya a buscar un documento o una certificación y no tenga, quien se la emita? Porque si usted va a buscar una relación de personal, la que encargada de relaciones de personal es la encargada de recursos humanos, ¿verdad? Sí, pero no está. No está. Pero cuando usted va a buscar una información financiera de gastos o de pagos o de deuda, no hay quien se la dé porque la gerente financiera no está. Pero usted va a procurar una evaluación de un pago, de una requisición o de una autorización y no estará en la Contralora. Pues es verdad que se creen que esto es una chercha. Poco está pasando aquí en Macorís. Y el Falpo yo quisiera que se pronuncie sobre estos temas y la Fuerza Viva de San Francisco de Macorís. Yo le permito una comisión, pero no el ayuntamiento entero. Así es penoso. Entonces y vemos, el pago de eso será por su bolsillo. Francis, claro que no. Vemos. Hay eh, que averiguar el pago de eso, Francis. Las cantidades. Mira, por ande, que aún ande, la, ese, el regidor del PRD lo vi también el, para allá ese, a Miguelito. Ese pago, ese pago, hay que revisarlo. Sí, Miguelito está para allá también. Ay, Dios mío. Es todos que andan, prácticamente. ¿De dónde sale Prácticamente. Esa paga? Entonces vemos como todavía, todavía bueno, no se le pagan las prestaciones no ha, laborales. No hay recurso a, para deporte. Una cantidad importante de personas que han prestado ¿Ustedes su servicios. que hay una. Y que muchos de ellos han muerto pedi, pidiendo que se les pague ese dinero y que no podían comprar hasta su medicina. Pero, pero entonces, para otras cosas hay, como que eso. Hasta los ojos de Dios es incómodo ver esas cuestiones. No Yo es quiero ver las imágenes nuevamente no de no cómo es está el ayuntamiento hoy lunes, que debiéramos estar en Va, función sí. para que la gente se dé cuenta. Lo recogimos ahora, en instantes, y cuando hago la pregunta, es que no... Si el alcalde sale, tiene que quedar la vicealcaldesa. Pero no puede estar saliendo el órgano... Y administrativo en su cabeza completa y los y la, y la que le acompañan en su lo, gabinete ¿sabe lo que denota esto? claramente la inexperiencia y de que los ciudadanos tienen que saber por quién ejercer su voto, sobre todo que muestran capacidad, no discurso, no palabra y muestra totalmente inexperiencia la buena administración de la cosa pública. Usted no puede dejar una institución con dos o tres empleados y e irse Mira, la, más del 90% me dice Federico, a un evento cultural, claro, que es importantísimo. Nadie le quita los no, méritos. Eso me, es indiscutible. Me, me dice, pero era correcto no era una necesario comisión, pero no el ayuntamiento irse entero. Bueno, si me dice Federico, pero esto no tiene precedente. Nunca lo había de, escuchado en el país. Me dice Federico de Osto, que también el alcalde y la vicealcaldesa de Osto están para allá. Sin permiso de la sala, los dos están también para Estados Unidos. O sea que Por eso es que los ayuntamientos no van a terminar de tener la esencia, la, la vida que ha querido Duarte desde su creación. En la Primera República, Juan Pablo Duarte estableció que los ayuntamientos eran los mecanismos de gobiernos gobierno locales, local. más cercano al pueblo, Así es. que tenían las funciones de un presidente de la República, el alcalde que tenían las funciones del Congreso Nacional, los regidores, que tenía la función de vicepresidenta, la vicealcaldesa. Es decir, era un gobierno en miniatura. Y puede el gobierno salir del país, ausentarse, porque salir puede salir. Claro, puede, lo que no debe. Pero sí, ausentarse. Todo. Le voy a dejar una tarea. Investiguen quién quedaría si no hay vicepresidente, si no hay presidente en el país. Presidente de la Suprema Corte de Justicia. En este caso yo diría que el secretario municipal es el hombre de mayor autoridad hoy en el municipio si cumpliéramos la ley. El secretario municipal... Y no anda también secretario. ¿Seguro? Es el... Funcionario de mayor jerarquía hoy en San Francisco de Macorís Seguido de la tesorera del ayuntamiento que no fue Lo único que está ahí la tesorera y algunos empleados, los obreros que no viajan claro. Pero caramba, está bien que necesitábamos la presencia de una representación Y que el ayuntamiento debía de pagar eso Porque eso es una inversión pero la inversión tiene que ser bien planificada. Recuérdense que yo lo visualizo como una inversión. Sí. Cuando se, está vendiendo se, San se establece Macorís. la venta de la imagen de San Francisco de Macorís en el extranjero. Es una inversión. Pero no que la inversión sea tan desproporcional. Que hayan personas allí que no representan la institución en sí, porque no fun son funcionarios que vayan a representar. Dice que la alcaldía... La sala capitular son los que representan al ayuntamiento. Bueno, reconocemos que el hecho de distinguir a San Francisco de Macorís en esta gran parada dominicana de Bronx, realizada ayer en la avenida Gran Concord, bueno, eh, una distinción, eso es, para mostrar el colorido de nuestros símbolos patrios, la alegría, la algarabía de los dominicanos, el calor natural que nos identifica es, es, es importantísimo y ver juntarse los dominicanos de allá con los de aquí fundamental pero eso no implica de que haya que destruir el orden institucional y dejar las instituciones públicas cerradas prácticamente no sabemos cuántos días van a durar para allá porque bueno, no creo que regresarán de una vez eh, me imagino hoy o mañana ¿no? que el alcalde regresar lo más pronto pero, pero entonces eh, no puede caramba. ser eso no tiene justificación alguna y por querer hacer algo bien, entonces ellos mismos son los que se están dañando su propia imagen pública. Ya no creo que luego en el 20 quieran aspirar a algo, porque si la gente es consciente, tomará medida en ese sentido. ¿Quién controla el personal hoy? Bueno, bueno, bueno. Buena y está pregunta. departamento de última categoría, como. Ahí están y los obreros no están trabajando, porque no están junto. ahí la, los instrumentos. Podría ir un representante carre, de cultura, la sí. Las ya están guardadas. ¿Tú sabes a quién yo hubiese mandado por cultura? A la nueva reina, si tuviera visa, a la nueva reina de Santa Ana, muy, muy y seguro. proyectarla. Claro. ¿Por quién? Por el departamento de cultura. Uh -huh. Pero ¿qué hace un director de cultura cuando o de, o de evento cuando no está Pero ni organizando ningún evento? Ni la recepcionista ha llegado. Pero oh, yo no, te pregunto. No se sabe para dónde está. ¿Qué hace un director de, de evento en o qué hace un encargado de evento en Nueva York? Póngame la foto de WhatsApp. Ah, ahí está, qué rápido, nuestro máster y eficiente como ah, siempre. Ah, pero también la vicealcaldesa. La vicealcaldesa de Santa allá, o sea, ya usted sabe. Es decir, y hubo una producción con unos Porsche, mira, eso está interesante, eso está muy bien. Y vemos pre al presidente Miguel Ángel Díaz. Es decir, que el ayuntamiento se trasladó sin que el pueblo lo supiera siquiera. Porque también podría ser. Una, Una nota no, pública. Una nota pública. Nosotros vamos a, elaborar, vamos a, nosotros vamos a estar fuera. Porque vamos a estar petados, Porque, porque es al pueblo que se deben. Ahora nosotros no, ejercemos la función de ellos fiscalización. Sí, solo. solo. Cada quien. Llegaron. El pueblo no votó por no, se me... no, no, El pueblo no merece respeto. Y ese Luis Díaz, que está al lado de, es de los lentes ahí de la. Gorrita, el hermano de Ale, el encargado no, de eventos de PEC. No, es no, el de allá, el de María. la gorra blanca. No, el, el, es el propio alcalde. Ese es el alcalde. El del lado, ese. ¿Quién es ese? El alcalde, ¿yo? El alcalde, el alcalde. Claro. Ese es el alcalde. Sí, claro que sí. Señores, sin que el pueblo lo sepa, se trasladó el ayuntamiento, la institución, al extranjero la cual establece en la ley claramente el mecanismo de ausencia. Bueno, ¿Quién fiscaliza esta una ausencia? Una nota pública que no pidiéndole, pidiéndole disculpas a la población por, por interrumpir su derecho a recibir servicios. Óyeme, esto no es juego lo que estoy advirtiendo. De nosotros permitir que esto suceda, esta es la primera, porque yo no recuerdo, si ustedes tienen algún referente, uh -huh. De que haya salido funcionarios juntos. Que no lo hagan llegar. Que Entonces, no lo hagan llegar. No lo podemos exigir al miner que no haga lo mismo. Que el Ministerio Cámara de, de educación cuenta. la regional que se vayan a un evento exterior y se vayan todo y quede cerrado. No lo podemos, no podemos criticar nada de eso a ninguna institución pública si esto se deja pasar por alto. No tiene sentido. Fulvio, ¿usted qué opina? Ay, Dios mío. Fútbol. No, no. Yo opino que debe de ponérsele de orden a eso, completamente. Y revisar de dónde salieron esos recursos. ¿Por qué? Porque esto es una institución del pueblo, es una institución de servicio a los municipios. Y que yo sepa... Y este caso es un caso que hay que tomarlo en cuenta, estudiarlo bien y escudriñarlo. Primero, se entiende que se está haciendo una labor positiva eh, lanzando la imagen y promoviendo la imagen. Y la otra contrapartida es... Si era necesario que fueran tantas gentes pudiéndose hacer una delegación exclusiva de las principales autoridades. Un contacto vamos, vamos a recibirlo. A Buenos días. Porque yo no sé Buenos, cómo días. Va. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Ángela. Dania Dania Dania. Dania, Dania, Dania, Dania, diga Dania. La verdad es buenos días y felicidades, día de los Padres. Gracias, los gracias, servicios. gracias. Pero de verdad que yo estoy indignada porque no recuerdo que los siete años que yo duré en el ayuntamiento laborando con Félix Rodríguez se saliera una comisión para la de aquí ¿Qué cargo está? tenía usted, señora? ¿Por, eh? ¿En qué área trabajaba en el ayuntamiento? Yo trabajé en mucho, trabajé, cuando entré trabajé en recursos humanos. Recursos humanos. Ahí fue que empecé, después cultura, la mujer. Ya, yeah. ya bastante Qué ahí. Fueron de siete años, pero fue trabajando porque fue el mismo que iba a trabajar. Muy bien, ¿y salía el ayuntamiento entero, al exterior, a representar? No, no, no, no. no. no ¿Que no, no, yo recuerde? No, que no recuerdo, es que no, no, no, yo nunca vi eso. Fue un gasto, entonces él dice. Que en el acuerdo que él hizo con mi abogada Laura Rojas, él okay. dice que no hay dinero para pagar el acuerdo, entonces va a tener que, ¿a dónde está? Tiene, tiene que aparecer el dinero ahora, porque eso fue es un gasto enorme. Bueno. Muy Puede grande. Puede ir y igual, y malos gastos que, que, se, que se tengan allá. En dólares. También. Así es. ¿Sí? Eso La... tiene que aparecer el dinero. Razón. Vamos a ver cómo era, todo, si era feo y el malo. Sí. Así es. Gracias Dania, gracias por tu comentario y contar sí, tu es, experiencia. Señores, lo que pasa es que las instituciones indignante, públicas ni las ocupan. Porque yo lo decía ahorita, entonces, ¿por qué no hay dinero para pagar prestaciones y si hay dinero para pagar boletos aéreos? Y vuelvo y repito, es una inversión cuando se toma claramente para un fin y un objetivo. No para Francachelli, y Chercha. Otro contacto. Buenos pues días. todo resaltar la serie 56. Buenos días. Pero de la sí, manera como claro. lo hace. Hola, hola. ¿Con buen quién, ¿Con quién día, hablamos? Con Juan Pedro. Juan, cuéntanos, día. Juan. El primer delincuente del gobierno. ¿Cómo es? El primer delincuente del gobierno. Uh -huh. No, no, no, no. Bueno, el gobierno, decirle no? delincuente primero... No, porque ni siquiera a los, de, a los municipales que están fuera podemos decirle eso. Ahora, de que están, de, están desconectados de sus responsabilidades y compromisos, sí. Y que están cometiendo una falta grave, sí. Y suponemos que no por ignorancia. Y no es por ignorancia, porque ellos saben que para salir, yo recuerdo... ¿Tienen asesores también? Que nunca, o en lo que tengo de vida política y municipalista, que se dé... Un caso como es. Este. Vamos a escuchar una llamada. Buenos días. Buenos días y felicidades a los tres. Gracias. Muchas gracias, Juan Bosch. Porque es verdad que en muchas ocasiones vemos también que hace eh, el papel de padre. Felicidades. Sí. Mira, gracias. Eh, a veces, gracias. A veces gracias. yo me siento mal porque por el papel que uno ha, ha elegido escoger el político, muchas veces uno tiene que cohibirse y tragar para adentro porque a veces si uno altera una posición. Entiende que es un punto de vista político. Y no es así. no Yo exijo a todos los entes políticos de todos los partidos que tanto esto hecho bochornoso, que solamente producimos eco noticioso a nivel negativo, a nivel nacional y mundial, porque esto va a salir ahorita en los medios de comunicación, donde el alcalde de San Francisco Macorís, 8 millones de pesos en viajes de todo el personal, eso es un titular que buscan ahorita. Claro, Pero no solamente que le va eso, a hacer mucho daño. ¿sí? el ambiente conjuntelar que hay en la sociedad, no, no únicamente acá en San Francisco, a nivel nacional. Pero yo lamento que sectores populares y sectores sociales tan sí. beligerantes que somos en San Francisco de Macorís y que seamos nosotros los gente políticos que tengamos que salir a enfrentar esto. Bueno, pues vamos a salir. Lo que tengamos la frente en alto, lo que tengamos la moral, que estemos los partidos, fallamos todos, porque esto incomoda. Mire, yo conozco el caso sí, sí. Señores, de casos que estamos visitando, señores, de empleados que están muriendo, pudiendo en su casa, porque no pueden comprar, oye, de una piscina mil para sus inversiones Y vemos cómo nos aprobamos millones de pesos para el producto y estoy de acuerdo con la función del programa. Una comisión nos representaba bastante. Sí, Lo claro. que hemos visto, porque esas son las fotos que se exhiben ahí, pero la foto las fotos de inversiones a los restaurantes que ellos están viendo, y la foto de fiesta paralelas a este evento, porque el evento está bien y los aplaudimos. Pero que exhiban la, la, las imágenes que nos llegan vía WhatsApp de personas que lo ven en grandes restaurantes y en grandes tiendas y en grandes estadios que pagan muchos dólares para entrar. Pero 200 pueblo que dólares. Hay, y pueblo que lo valore. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias a ti, gracias a ti. Bueno, pues gracias, Nosotros hemos, en, en lo particular te puedo decir que yo estoy sorprendido o consternado la palabra, que se pueda utilizar la función pública para un provecho tan de poca eh, intensidad positiva. Es decir, que cuando se procura lo positivo, terminamos dañándolo porque nos hemos deleitado en un ego personal de utilizar esos recursos más allá de la función que se nos exige. Sí, apuntar ahí, porque las cuestiones negativas y políticas siempre van a salir a flote y que haya gente que no quiera saber y que quiera hacerte daño siempre va a existir en el mundo. Pero tú mismo, crearte las condiciones para que tu propia gestión fracase, si pudiéramos decirlo ya en grado extremo, que ojalá y que no, porque eso es lo, lo que no queremos. Pero tú mismo crearte las situaciones para que la gente te critique sabiendo y conociendo la ley. O sea, como que eso es muy irritante. riñe. Que otro te la cree, eso es natural, pero tú mismo. O sea, porque son ellos mismos los que te están buscando el problema. Tú sabes cuál era el tema que yo iba a resaltar hoy. Señores, la paz que se siente en el ayuntamiento hoy. Porque no hay nadie. Pero era que no entendía, es que no hay nadie, están todos fuera de aquí. Que la paz sea porque se fueron y no porque hay una comprensión de la función pública. Yo quisiera escuchar al pueblo expresarse sobre este tema. Así es. Así Yo saco es. y, y la... felicito la parada, felicito a Telenor. Felicito a una comisión representativa real del ayuntamiento, el pero no el gabinete y tú el que venga. Y cancelados. Y los cancelados, y, y la función de hoy, la semana. Bueno, y los eh, de las prestaciones Arriba laborales República que están Dominicana. esperando, pa' cuándo las prestaciones laborales, de esas pobres gente que están esperando la muerte en sus casas. Que dieron toda su juventud Su fuerza laboral a la institución Y que hoy día no se les quiere pagar Eso hasta Dios Ante los ojos de Dios eso está muy mal Bueno no tenemos que ir a una breve pausa Retornamos con más aquí en La Mañana <música>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 Bueno, gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Antes de irnos, eh, vamos a saludar de parte de Jacqueline del Carmen, el sector que se maní, eh, pa, manda la foto de su niño, de un sobrino, que está, está de fiesta de cumpleaños. De cumpleaños. No, pero no, no es ese. No, no, no, no, no, no es Jacqueline <risa> del Carmen, ese sí es, no ah, sé el nombre, no nos escribió el nombre. Ahí está, pero es el sobrino de Jacqueline que está de fiesta de cumpleaños, así que saludos la para él. Foto es de él es el mismo, pero en uniforme educativo. Así Escolar. Escolar. La otra escolar, foto. La de arriba esa. Exactamente. Así que felicidades móvil. para él. Va a su escuela, ese uniforme es el que identifica a nuestros estudiantes. Sí y lo quieren cambiar por unos dineritos. Por uno de los teletubios. Bueno, Diógenes, Domingo de Santo Domingo, escribe también, manda el discurso que todo hombre debe escuchar en estos tiempos. Y la última foto, todo vuelve. No busques revancha ni te amargues demasiado. Nadie que haya sembrado el mal cosechará felicidad. Tienes razón, Diógenes. Y cerramos con Federico Rojas desde Osto. Buenos días, Francia y Raquel Fulvio. Esto se jodió. Les repito, estamos igual sin autoridades municipales En Estados Unidos, el alcalde y vicealcaldesa Y los lunes toca recogida de basura Y el camión y los obreros se ven por ningún lado Federico Rojas desde Hostos Él dice que estamos igual con ellos aquí Como si no, como bueno, con, no estando yo aquí Yo creo que, de, que ay, ay, ay, debemos ay. revisarnos Como sociedad, como municipio Porque esto raya en la incomprensión y es un desacierto de la administración municipal el permitir que tantos funcionarios estén juntos fuera de sus funciones, puesto que eso habla muy mal de la administración. Da pena bueno, que tal. se haya relajado lo que debió de ser la proyección positiva del municipio y del ayuntamiento de San Francisco, pero no con una muestra tan, tan amplia y de tanto costo para el municipio teniendo tantos problemas aquí en San Francisco de Macorís. Eso es un muy importante punto para que la sociedad al votar sepa por quién vote al final. Así conciencia, es, es, conciencia ciudadana, señores. Feliz resto de día. Nos vamos nos vemos por mañana. Hoy. Así es, nos encontramos mañana. Buenos días.